Bienvenidos a satoshifactory.com. En este vídeo te traemos un nuevo videojuego blockchain. En este caso, está dentro de la cadena de bloques de Wax. Ya sabes que corre en la blockchain de EOS y nos ha parecido realmente muy interesante. Vamos a hacer un pequeño review acerca de lo que podremos hacer próximamente dentro de este videojuego, ya que podremos obtener unos beneficios muy interesantes. En nuestra web satoshifactory.com hemos añadido una nueva página Videojuegos Blockchain en la cual vamos a ir compartiendo con toda la comunidad cuáles son nuestras experiencias con distintos juegos blockchain, cuáles son más rentables, cómo podemos conectarnos a distintas cadenas de bloques para empezar a jugar y obtener estas rentabilidades, así como los avances y novedades que vayan teniendo estos juegos. Por ejemplo, hace muy pocos días subimos el vídeo de My Defi Pet, realmente en este videojuego llevamos ya unos días jugando, tenemos nuestro ejército de mascotas que estamos subiendo de nivel alimentando recolectando más comida y demás y dentro de pocos días subiremos un nuevo vídeo con todas las novedades que hemos estado recolectando durante estos días como por ejemplo el staking, podremos empezar a generar intereses ya sea con nuestras criptomonedas o con una nueva criptomoneda que están añadiendo, lo contaremos en el próximo vídeo, si no quieres perdértelo te puedes dejar un buen like y suscribirte, también puedes dejarte un comentario con cualquier sugerencia o cualquier pregunta que tengas respecto al juego también hace muy pocos días subimos el airdrop del videojuego de Crypto Prophecies, realmente este videojuego promete bastante, tiene dos criptomonedas una que ya está listada en distintos exchanges como por ejemplo en Kucoin y en Gate.io tendrás los enlaces abajo en la descripción del vídeo por si quieres crear una cuenta y está por salir una nueva criptomoneda que será interna del juego, la cual es la que nos van a regalar 5 dólares en esta criptomoneda cuando sea listada, cuando hagan la preventa y demás y para llevártelos de forma totalmente gratis simplemente debes registrarte con el el enlace que tendrás también abajo en la descripción del vídeo es muy fácil y está todo explicado en el vídeo. En menos de 5 minutos te podrás llevar estos 5 dólares totalmente gratis. Te animo a que visites el post, vamos a estar actualizándolo durante estos días, es muy fácil de encontrar, satoshifactory.com y aquí arriba en el menú tienes la pestaña. Tenemos también el juego de Faraland que subimos hace muy pocos días también, el cual corre dentro de la cadena de bloques de Binance Smart Chain, tenemos tutoriales para explicarte cómo conectar tu billetera de Metamask y demás, es muy sencillo y podrás empezar a obtener beneficios con estos juegos. De hecho en estos dos vídeos ya estábamos explicando cuál era la criptomoneda y demás y en estos días, desde que hemos subido los vídeos las criptomonedas han explotado bastante my Defi pet estaba en unos 5 dólares aproximadamente ha llegado a tocar casi los 10 dólares y también la de faraland estaba sobre 2 dólares y actualmente ya la tienes por 5 dólares hay muchísima especulación con estos juegos tienes que tener mucho cuidado porque pueden subir muy rápidamente pero también pueden desplomarse al instante esto no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo pero bajo mi punto de vista creo que hay oportunidades muy interesantes dentro del mundo de los videojuegos blockchain. Bien, y el juego que te traemos hoy es el de Farmers World, el cual está alojado dentro de la cadena de bloques de WAX, como te decíamos al principio del vídeo, si no sabes de qué te estoy hablando, tienes en nuestra web, en la pestaña de blog, un artículo acerca de qué es la billetera WAX para tokens, NFTs y distintos videojuegos, también te explicamos en este vídeo cómo puedes crearla, es realmente muy fácil, totalmente gratis y en menos de 5 minutos ya tendrás tu billetera para almacenar, recibir o enviar todo tipo de NFTs y también tendrás distintos videojuegos en los cuales puedes obtener rentabilidades como por ejemplo Alien Worlds. También tienes Oneplay, entre muchos otros que encontrarás en nuestro canal. Si volvemos a la página del juego, hacemos un poco de scroll, podemos ver que tienen su comunidad, la tienen tanto en Discord, Telegram como en Twitter. Y aquí abajo nos explica cómo funciona el juego. Básicamente trata de la fiebre del oro y nos dice que es uno de los juegos NFT de más rápido crecimiento, puede cultivar gold y NFT dentro de Firemess World simplemente extrayendo y jugando en el juego. Además, los agricultores pueden usar oro y madera para crear sus propias herramientas y reparar los equipos. Tenemos un barco de pesca, el cual nos dice que los pescadores pueden capturar peces para explotar alimentos y luego utilizar alimentos para maximizar sus estadísticas de fuerza. Posteriormente, estas estadísticas son el principal requisito para el montaje de madera. También tenemos una motosierra, nos indica que cada vez que se recolecta madera se consumirá su resistencia y el desgaste de la herramienta. Cuanto mejor sea la herramienta, más madera se juntará. Nos explica también cómo jugar, podemos minar, craftear y Racing Pet. A continuación nos indica que puede comprar tarjetas de juego NFT en mercados secundarios. Además también puede recibir una tarjeta de juego NFT mientras extrae oro en el juego. Las tarjetas de juego NFT incluyen herramientas, armas y artefactos, es decir, tendremos que comprar los packs para obtener estas herramientas que posteriormente podremos utilizar para jugar en el juego y obtener distintas recompensas y demás. Un poco más abajo también nos indica las preventas que han realizado, actualmente nos queda una que es el día 28, la ronda 3. En la cual podrás comprar distintos packs para obtener estas herramientas que hemos visto aquí arriba. Nos indica que queda un día, 20 horas y 21 minutos para poder acceder a comprar estas herramientas. Los paquetes de momento no tienen demasiada información. Nos dice aquí el porcentaje que tienen de común, de poco común y de raro. Dependiendo del precio de cada uno de ellos que como podemos observar nos dice que está actualizando. Y no podemos ver exactamente cuáles van a ser los precios. Ya podríamos comprar los dos primeros paquetes de las dos primeras ventas en el mercado secundario de alguien que lo haya comprado y lo esté revendiendo. Simplemente si clicamos en mercado nos llevará directamente al mercado de Atomic Hub. Esto está dentro de la cadena de bloques de WAX como ya hemos dicho anteriormente. Y simplemente podemos verlo en el mercado y ver más o menos los precios que están vendiendo estos packs. Tenemos distintos packs, podemos filtrarlos por los más baratos, aquí lo tenemos Y nos irá diciendo cuáles son los precios de los packs Seleccionamos también packs y como puedes ver a partir de 26 dólares aproximadamente ya tenemos algunos de ellos Para poder adquirir cualquiera de ellos necesitaremos tener en nuestra billetera la criptomoneda WAX Actualmente la tenemos en distintos exchanges y yo te recomiendo que utilices Qcoin También tienes Huobi o por último tienes Bittrex te recomendaría principalmente Huobi, ya que en este caso tenemos un bono de bienvenida de hasta 170 dólares simplemente por realizar una serie de tareas que tenemos aquí abajo. Por ejemplo, completar nuestra verificación, simplemente por esto nos van a dar 10 dólares, por abrir una cuenta USDT en nuestro balance de swap, también otros 10, por depositar 100 dólares, otros 30 y tenemos otras tres tareas que nos van a dar 10, 40 y 70 dólares. En total, 170 dólares Totalmente gratis por realizar estas simples tareas. Puedes utilizar los otros dos exchanges y también la puedes encontrar en otros pero te recomendaría uno de estos tres. Tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Si volvemos a la página del juego aquí abajo tenemos también el roadmap en el cual nos dice que la primera fase ya ha terminado, la de componer guiones de juego, dibujar personajes y elementos, básicamente la construcción del juego el desarrollo y demás y tenemos en camino los cultivos de cultivos, la traducción la verdad es que no lo ha acertado mucho la extensión pero bueno, nos indica que los agricultores cultivan, cosechan e intercambian frutas con otros para completar una variedad de recolecciones de frutas. Los agricultores recibirán valiosas recompensas al adquirir todas las frutas necesarias. Tendremos nuevos personajes y elementos, también tendremos una aplicación móvil, nos dice que para Android y iOS, esto realmente es muy interesante y si seguimos bajando nos indica que a largo plazo tendremos enfrentamientos, podremos hacer como batallas y demás. Las tribus blancas, así como las rojas, han descubierto las granjas y planean conquistarlas. Conscientes de esta amenaza potencial, los agricultores ahora comienzan a forjar nuevas armas, reclutar nuevos guerreros y unir fuerzas para proteger sus granjas contra intrusos peligrosos. Parece que los conflictos devastadores son aparentemente inevitables. Tendremos también el ecosistema del mundo de los agricultores y las tierras de agricultores, supongo que podremos comprar tierras, también podremos venderlas y demás y de momento no tenemos mucha más información, por lo que he visto esto empezará pronto, si no recuerdo mal creo que empezaba en agosto próximamente realizaremos un vídeo explicando cómo empezar a jugar, cómo empezar a recolectar las frutas, madera, pescar y hacer esta serie de acciones tendremos que comprar unos packs para poder empezar a ver cómo funciona pero de momento no tienen un precio demasiado elevado como acabas de ver, aunque esto una vez más no es ningún tipo de consejo de inversión ni nada por el estilo. Pero algunos de estos juegos la verdad es que han dado unas rentabilidades muy buenas, como por ejemplo Alien Wars. También podemos hacer staking con los NFTs que vayan incorporando dentro de R-Planet y hay otras plataformas, pero R-Planet es una de las más populares ya que lleva un mayor número de tiempo dentro de la cadena de bloques de WAX, es uno de los pioneros. Y también nos está dando una muy buena rentabilidad. Tenemos también un vídeo, te dejaré por aquí arriba para que lo puedas ver. Y simplemente con tus NFTs estarás ganando la criptomoneda del juego que posteriormente podrás intercambiar en el mercado Alcor sin ningún tipo de problema. Lo tenemos por aquí. Hay muchas otras criptomonedas dentro de esta blockchain que son propias de los juegos que van desarrollando aquí dentro. Como puedes ver, todo esto de aquí son criptomonedas que están dentro de la cadena de bloques de WAX. Cada una de ellas es de su juego, tenemos por ejemplo la de TLM que es la de Alien Walls tenemos la de Aether que es la que vemos en pantalla, que hemos vendido bastantes criptomonedas en momentos bastante altos y nos ha dado unas rentabilidades muy buenas. Y muchas otras que puedes encontrar listadas dentro de este pequeño recuadro y algunas de ellas tienen subidones muy fuertes y pueden darte una rentabilidad muy buena. De momento lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado y servido esta información, próximamente subiremos más vídeos explicando cómo empezar a jugar dentro de este juego. Recuerda que si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo, te puedes dejar un buen like, suscribirte y dejar también un comentario con tu opinión. Y ya por último, estamos realizando un concurso mensual en el cual regalamos 5 céntimos de BNB